Yo le hablo un poquito de historia. 2022, año Malvinero, 40 años desde la guerra y está Julián Chávez del otro lado con un homenaje. Y según nos decía, se basa un poco en el Puerto de San Julián en Santa Cruz. Hola Juli, buenas tardes, cómo estás? Hola Juli. Gisela Julián, cómo estás? El gusto de saludar. Los 40 años de la guerra de Malvina lo hablábamos en la previa todo lo que significa Malvina para los argentinos y obviamente vamos a ir por el lado emocional y la emoción de estas, de estas personas que son veteranos de guerra, veteranos de la Fuerza Aérea y que cumplieron tareas importantísimas en el puerto de San Julián. Puerto de San Julián que fue la única base militar del sur de donde acondicionaban a los aviones y los armaban para que salieran... ...a hacer su trabajo en las Islas Malvinas... Si saben dos palabritas de la guerra de las Malvinas... ...saben que la aviación tuvo un papel destacadísimo... ...pero estas personas obviamente que se van a acordar... ...de todo lo que vivieron... ...y hace, la semana pasada San Julián les dijo... ...vengan que los vamos a homenajear... ...porque la ciudad va a ser declarada ciudad heroica... ...por todo lo que pasó ahí... ...40 años antes... ...vamos a presentar a Daniel Vilches... ...que es su oficial mayor retirado... ...me decían, fue un viaje en el pasado... ...eran todos muy jóvenes... Pero me imagino que habrá sido muy fuerte todos los que han vivido porque volvieron a una ciudad donde han vivido quizás la experiencia más fuerte de su vida, Daniel. Así es, buenas tardes. Eh, en principio la idea era volver a San Julián, eh, una ciudad que eh, padeció eh, más de cerca que otros del país la guerra y que verdaderamente nos eh, acobijó. Entonces era una necesidad... Imperiosa, que cumpliendo 40 años volviéramos el contingente que habíamos estado destacados en, en la base aérea militar San Julián. Daniel, hacerle un reconocimiento. Te interrumpa. Todos de no, 4ta Brigada, y me lo, me lo explicaban, la no, no, no, no, de no, de casa y de de no, de no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, los mejores no, no, los que preparaban, los mecánicos que preparaban los aviones, lo que armaban los aviones, si querés me los podés ir nombrando y me podés ir diciendo qué hacían cada una de estas personas. Desde aquí para allá, y luego Luisito lo va a seguir, porque tenemos la historia de, de la aviación de Mendoza acá presente. Obviamente. Acá está el suboficial mayor Néstor París, que es el presidente del círculo de suboficiales, quien nos abrió las puertas para poder hacer esta entrevista. Bien. Eh, mi, eh, José Silva, especialista... En, en A4 y, y que aviones en A4. aviones A4C nosotros, el, el escuadrón era A4C Skyhawk eh, el suboficial eh, César Ontiveros eh, especialista en electricidad de armamento el suboficial mayor eh, Manuel ayude, Izquierdo ayude. Eh, especialista en motores el suboficial mayor Miguel Silva eh, especialista en electrónica el suboficial mayor Dagoberto Molina, también especialista mecánico de avión. Eh, Carlos Segura, el suboficial mayor eh, era también especialista en electrónica. El suboficial ah. mayor Mario Casale, especialista en comunicaciones. El suboficial principal. Eh, que es Caloni? Venga, es Calonia, si no, medio, ahí eh, Caloni, Ahí estamos. el mecánico me de automotores. El suboficial mayor. Mario García, él en realidad es el, el ícono de, del grupo porque era encargado del servicio de A4 en la parte de, de los mecánicos. Él es mecánico de avión. en los teléfonos, le está diciendo está en la tele y después vuelva la nota. <risa> el suboficial mayor Adel Esteban, también especialista de, de A4 y el suboficial principal Claudio Quintero, que era es eh, enfermero. Mira, es un técnico ahora, radiólogo. Ustedes se dan cuenta, todo el equipo para, para que vuele un avión, pero claro, hasta enfermeros, porque todo lo que pasaba ahí eh, militarmente tenía que ver con ustedes. Bueno, la historia de Malvinas en este grupo. ¿Quién me va a contar dos palabritas de lo que hicieron con el Invencible? ¿Quién? Levantando la mano. Vamos. Sí, lo atropelló. Sí, Miguel Ángel Silva. Miguel Ángel, dale. Bueno, esta es una, una de las misiones quizás más importantes de, del escuadrón A4C. Dado para acotar tiempo, sí. dado que hubo que hacer una planificación muy grande para poder atacar al portaaviones y tratar de sorprenderlo. El Invencible es el barco más importante que pierden es los ingleses un, en la guerra un, de Es un portaaviones, nunca lo reconocieron, pero sale fuera de servicio. O sea, realmente salieron los aviones, fuimos un grupo que lo fuimos a preparar, que fuimos seis, el cual, el subiciel izquierdo que está a mi derecha, estaba en el grupo. <risa> Obvio, se preparó, los armeros prepararon sus bombas y demás. Eh, salieron los aviones. ¿Cuántos aviones? Salieron cuatro aviones A4C y, un, y dos aviones Super Tender, con el último Exocet que tenía la Fuerza Aérea. No les quedaba más Exocet. No había más Exocet. Y era una misión difícil porque lo estaban escondiendo al barco y estaba okay. lejos de Malvinas. Claro, entonces hubo una misión de engaño, cosa de que el portaaviones se acercara al continente y los aviones A4C atacaron por la espalda. Contabas, para no me, bueno, la operación obviamente que tiene éxito, pero me contabas algo eh, que desde el humano es muy tremendo, porque vos me decías, hacíamos miles de ejercicios, salían cinco, volvían cinco. Ese día salieron cinco aviones, ¿cuántos volvían? Ese, ese día salieron en realidad seis aviones y volvieron cuatro, que es donde pierde la vida el capitán José Daniel Vázquez y Jesús Omar Castillo. Ellos dos no volvieron, quedaron como custodias nuestros en ese lugar. Lo voy a decir yo porque esta gente se va a emocionar. No hay, no hay vez que hablemos de sus misiones que no recuerden a estas personas, siempre recuerdan a las sí, personas claro, que se fueron. siempre pueden. lo vamos a recordar, como Malvinas, y también el agradecimiento al Puerto San Julián, que es el que nos cobijó y nos ayudó en todo momento. De eso quiero hablar y me levanta la mano quién me quiere contar, porque es cierto que muchas veces sienten que Mendoza no los ha reconocido de forma suficiente porque nosotros no vivimos la guerra como San Julián porque San Julián, por ejemplo, apagaba las luces de noche pensando que podían bombardearlos entonces toda la gente se comprometió y ustedes van a San Julián y los reconocen de una manera especial ¿cómo se vive ese reconocimiento? Eh, es, es muy grande el, lo que vivió San Julián porque nosotros duplicamos la, la cantidad de población eran 3.000 y fuimos 3.000 claro, y le invadimos claro. la ciudad para ellos fue un cambio gigantesco y bueno, a partir de ese momento eh, convivieron con nosotros en todo, nos apoyaron en todo, eh, nos brindaron alojamiento, el hospital que estaba Claudio, todo. Eh, nosotros teníamos un gimnasio para descansar porque esa cantidad de gente no claro, hay. No. Eh, eh, una hostería que la ocupaban lo, los pilotos claro, y lo verdad. demás. Así Duplicaron que implicaron nos... el pueblo, qué increíble. Dupli ciudad. Y ahora está más grande, pero en ese momento era una población de 3.000 habitantes y nos cuentan ellos que los duplicamos nosotros, fuimos casi 3.000. Una más, familiares que estuvieron desde el primer momento, me decían que el hijo de alguna de estas personas, o hija, no pregunté bien, que tiene 40 años evidentemente, nació mientras estaba en la guerra. ¿Quién me responde qué significó la familia para usted y cómo? Bueno, voy a ir por este lado, voy a ir por el lado de las mujeres. ¿Cómo vivieron esa guerra? Pues tiene que haber sido, además de la preocupación que teníamos todos de... Que tu ser querido, que el padre de tus hijos vuelva, que vuelva sano. Tiene que haber sido fuerte, ¿no? La verdad que sí. Orgullosa porque, bueno, él estaba cumpliendo con su trabajo. Eh, su lema es eh, Dios, patria y hogar. <risa> o sea que la eh, patria está la primero. La patria está primero para ellos. Y bueno, realmente triste con la gente que no volvió. Y fue una experiencia muy dura para nosotros. ¿Se sigue adelante o, o Malvina está siempre presente en la vida de ustedes? Como me decían algunos veteranos, Malvina no es pasado, Malvina es siempre presente para los veteranos y la familia de los veteranos. No, siempre está presente y con mucha emoción, a veces con tristeza y alegría porque los vemos que están al lado nuestro, pero sí, presente. Veo niños chicos, con esto cierro. Se le habla se le habla a los nietos, se le habla a los chicos de Malvinas, de lo que significó Malvinas, del abuelo con, combatiendo en Malvinas. Me imagino que eh, debe ser muy emocionante esa charla en la familia. ¿Cómo se lo explicas a un chico que no la vivió en su momento? Y mis nietos permanentemente están preguntando. Inclusive, eh, más cuando llega la época y que en la escuela se habla de Malvinas, llama al abuelo para que les explique y es más... Mi nieta eh, llamó una vez, abuelo, ¿podés venir a hablar de Malvina? Y claro, esto quiere que el abuelo vaya a la escuela. Y ella orgullosa, y mi marido fue, y los chicos todos atentos, atentos. Y yo estoy muy orgullosa. Pasamos muchas penas porque yo tenía dos niños chicos y estaba embarazada. Y el 25 de mayo eh, nació mi hijo, Julián, se llama Julián porque. ¿Cual ¿Por Puerto, de verdad? verdad, porque donde estaba el mi hijo profesor? nació a las 7 de la mañana y mi marido creo que al mediodía ya sabía que había nacido su hijo y yo escuchaba en el teléfono que fue la primera vez que hablé con él desde que se fueron y todos gritaban, se llama Julián que se llame Julián, y bueno, <risa> se llama Julián y él está orgulloso de su nombre, orgullosísimo Gracias a todos, bueno, vamos a cerrar este móvil que obviamente se ha hecho largo esta es la historia de, de Malvinas y es nuestra historia también. El aplauso de todos nosotros a nuestros héroes, a nuestros veteranos y a este gran homenaje que ha hecho San Julián. Si, de men, 15 segundos más y cierro. Me gustaría destacar que el día que nos quebramos todos fue cuando pasaron los aviones este, después de haber descubierto la placa. Y fue un hermoso abrazo que tuvimos, mecánicos, pilotos, instrumentalistas, electricistas, y todos. lágrimas de todo. Gracias, chicos. Y buen trabajo, como siempre. Algún día recuperaremos esa isla por la vía pacífica. Aplausos para todos ¡Viva ustedes. ¡Viva la patria! Gracias, chicos. Gracias, Un saludo para todos ellos. Muchas gracias por, por este módulo. <risa>